¿Cómo están, amigos y amigas de YouTube? Soy Nico Sucio de Adderseed y hoy estamos de nuevo en el segmentito en el que vamos mirando un poquito de las figuritas que estuvimos juntando durante los últimos años... exactamente durante toda la vida, se podría decir, ¿no? Porque la verdad es que el coleccionismo no conoce lapsos de tiempo, sino que es algo que uno hace constantemente. Hoy, a pedido masivo del público, les vamos a mostrar estos Terminators que fui coleccionando hace, quiero creer que pocos años, pero en realidad de haber sido ya hace unos 5 o más años que vengo juntando estas piecitas eh, la verdad es que fue abrumadora la cantidad de mensajes pidiendo los terminators, allá hace dos videos como tres personas nos pidieron, así que bueno, vamos a mostrar un poquito de esta línea clásica de terminator tenemos Terminators de Kenner y la versión local, que son los de Joxa ...que estaban basados en los de Kenner, licenciados. Bueno, primero vamos a empezar por lo más clásico de lo clásico. En este caso es el Terminator más normal que se puede encontrar. Este venía con tres brazos. Yo, lamentablemente, tengo uno solo y que se me rompió una de las patitas... ...así que no lo puedo, no lo puedo enganchar, se cae. Lo tengo repetido. Y ahora vamos a ver que en realidad no lo tengo tan repetido. Este es de Yoxa. Nos damos cuenta por el material si nos enfocamos en las, en las cabecitas, en todo en realidad, vemos que hay por ejemplo en las manos estas, el rastro del molde, como se ve acá, el acabado en la mano está bastante desprolijo. El material es un poco. es un poco tosco. Y bueno, el, el trabajo de pintura.. se notan ahí el.. el spray que se les difuminó un poco al hacerlo. En este está un poco mejor pintado. Yo pensaba que esta figura la tenía repetida, pero he notado en este preciso momento una diferencia, y son las piernas. Esas piernas, por ejemplo, una tiene acá daño y la otra no. Y algo que acabo de darme cuenta también, que lo que me hace dudar si ambos son de Joxa, pero estoy, casi, estoy prácticamente seguro, es que si bien Yoxa, acá vemos por ejemplo, que tenía la marca de Kenner y qué sé yo, Yoxa, eh, una de las prácticas más comunes era que le borraba las marcas. Pero sin embargo, al parecer con hicieron esta versión, que encima tiene bolsillos en el culo del pantalón, cosa que esta no tiene. Acá notamos que dice Kenner, lo cual me ha dejado, me ha dejado boquiabierto en este momento. Se les, se les, chispoteó, se les chispoteó una martita. Esta figura venía con, con tres brazos distintos. Acá vemos también otra diferencia que es que esta versión es un poco más morochito Arnold que en esta. Y notamos la clásica manchita rosa fosforescente que se le hacen a varias figuras. No sabemos por qué todavía. Pero si ustedes se ponen a revisar entre sus colecciones van a encontrar que muchas figuras de repente se empiezan como a, a decolorar con un tono rosita, tóxico, que es muy singular. Si alguien sabe de qué se trata ese tipo de manchitas, por favor déjenlo en la caja de comentarios, porque es un misterio que no he podido resolver en mis 50 años de vida. Y bueno, vamos a dar eh, un salto en la calidad, para así podemos empezar a comparar. Este lo voy a dejar. Y pasamos a esta versión, que como notamos, el material tiene un acabado muchísimo mejor Y si ustedes pudieran tocarlo como lo estoy tocando yo en este momento, se sentirían también una sensación mucho más agradable que con los de Yoxa Aunque los de Yoxa tienen la, la cosa esa de la nostalgia y de lo nacional, ¿no? De nuestra querida Argentina menemista eh, Acá lo que notamos es un Terminator que está básicamente hecho bosta y evidentemente, miren, estas piernas estaban basadas en estas piernas, solo que acá no les pusieron el camuflaje. Y vamos a empezar a notar además un patrón de, pero el sombrero es nuevo, porque ya vamos a empezar a ver piezas repetidas a granel en esta colección. Hicieron muchísimas variantes con pequeñeces, y... pero ya les voy a contar en este momento. Esta figura eh, simplemente era una especie de terminator hecho bosta Cagaba tiros Con los agujeros estos que quedan muy bien Que se le ve un poco del cuerpo Metálico Y como les decía lo de Pero el sombrero es nuevo Tenemos esta otra figura Que es Prácticamente la misma Solo que lo que le cambiaron fue Esta tiene este pecho destruido Y esta tiene una acción de que se le saca el pecho, las manos como verán son las mismas, esta versión es la de Yoxa, así que tiene menos calidad, si vemos en la carita, es un tanto chistosa, la carita del, del T-800, o T-1000, nunca supe muy bien cuál es cuál, me parece que este es el T-800, el, el, el Arnold, y algo que vamos a ver, es por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención, es que esta figura es exactamente la misma, excepto por el pecho, porque esto adentro, de hecho, tiene completo el cuerpo del, del robot, del, del esqueleto metálico. Yo me tomé el atrevimiento de hacer una pequeña abridita, que acá no les voy a poder mostrar muy bien, pero ahí se ve que está el cráneo, el cráneo robótico. Un cráneo que no está, no está hecho para que lo veamos, incluso no está pintado de cromado. Eso me resulta muy interesante y me dan muchísimas ganas de abrir el muñeco. Pero bueno, no lo voy a hacer porque es una de las figuras que tengo que son originales. Y además está en muy buen estado, me gusta mucho. Excepto por la pintura. que Nada, no lo voy a romper. Y bueno, además de la calidad notamos que este Arnold es definitivamente mucho más morochito. Que el otro que es prácticamente pálido, blanco teta. Algo que, quería, que no quería dejar pasar es que esta figura que tiene la acción de que se le sale el pecho no la puedo apretar demasiado porque estas son unas clásicas... digamos... bueno digamos, como las, digamos las cosas como son, son las clásicas fallas de Yoxa, una empresa tercermundista que si bien le ponía ganas, pasaban estas cosas como que si vos pones esto del todo queda muy duro y es muy difícil de sacar, de hecho yo lo saqué habiéndolo dejado así, totalmente apretado y lo partí no sé si se ven las... en algún lado tienen que estar las grietas, evidentemente hice un excelente trabajo de recompostura lo restauré lo restauré de una manera impecable y no llego a ver dónde están las grietas de lo que rompí pero yo lo había partido como a la mitad del muñeco este solamente porque no podía... porque cuesta mucho sacarlo como verán hay que hacer la clásica movidita de hacer despacito para un lado o para el otro hasta que se salga, el agujerito es muy chiquito y queda muy apretado, esta es una figura que me gusta mucho la verdad, y si ya estamos con... no vamos a pasar todavía el esqueleto completo, vamos a pasar directamente ahora a puro Kenner, con este que ya les mostré en un video anterior, en el video en el que me reclamaron a los gritos por más terminators, y bueno... ¿Qué más puedo decir que lo que ya dije en ese video? Es un es un Arnold definitivamente con esteroides, tiene las, las piernas muy finitas y el pecho es gigante. La verdad es que las proporciones son extrañísimas en esta figura, son particularmente extrañas en esta figura, no tanto en las otras. El diseño es bastante... Es muy copado el diseño, porque está todo vestido de negro, tiene como una especie como de, de efecto perlado en la pintura. Los colores, la combinación me gusta, este violeta mezclado con el negro y el cromado está buenísimo. Un poco de daño tiene, en, de daño ficticio, digo, ¿no? El diseño, como que se le ven las las partes metálicas. En el bracito que queda excelente, un poco en la cabeza. Y esto, bueno, venía con una bazuca acá atrás que vos apretabas. Y salía la bazuca por acá, que bueno, no la tengo. Si alguien la tiene y la quiere mostrar, por favor, mándenos al Instagram de Derseed eh, Fotitos o videos, y si quieren hacer incluso algún review con figuras que tengan de, de Terminator, Háganlo y nosotros lo vamos a pasar por acá, no más de 5 minutos nada más, les pedimos Pasamos entonces a una de mis figuras favoritas eh, Que es el Terminator en estado puro Está la verdad en un estado bastante, bastante impecable algo que me gusta mucho son estas gomitas que tiene Que hacen, la verdad, hacen toda la figura esto, más o menos El, La sensación es impresionante y Adentro del pecho tiene este efecto que es, es hermoso Yo esta figura la tenía mi primo Pablito, Pablito querido, te mando un saludo Y me acuerdo que era hipnótico esto No, miento, no la tenía mi primo Pablito, la tenía mi primo Manu Manu querido, te mando un saludo eh, esta figura es original me la, se la cambié a mi amigo Bryce junto con otros juguetes por una timbaleta Bryce querido, te mando un saludo también acá estamos mandando saludos a todo el mundo es un día de amistad y alegría en las recogidas de decir y no, la verdad es que es increíble este, este muñequito es perfecto me gusta mucho más incluso que las que las figuras nuevas de Terminator tiene el nivel de detalle eh, perfecto, tiene las articulaciones perfectas porque además no es frágil como las nuevas, sino que vos podés jugar mucho con esto y algo que tiene que es increíble es este efecto vos le pones luz por arriba, tiene este agujerito y vos le pones la luz por arriba y hace este increíble efecto tétrico que eh, nada, es, es excelente, la verdad es, no hay nada mejor que esto, queda muy bien, está muy bien pensado. Estas cosas ya no se hacen, la verdad. Es simplemente una, un pedacito de plástico transparente y miren lo que son esos ojos prendidos fuego. La verdad es que aplaudo a Kenner por esto, me hicieron muy feliz en este momento. Y bueno, por último tenemos a esta... A este tal Chromium que andás a ver quién te conoce, Chromium eh, está bastante cagado a piñas este que tengo es una figura que vendría a ser un tipito que es así el mío tiene el mecanismo roto pero vos le apretás un botoncito atrás y hace esto, como que crece supuestamente dice, cuando Terminator lo ataca, Chromium se agranda y nada viste, parece incluso, a, a mí la verdad es que el Chromium agrandado me produce una sensación de inestabilidad en lugar de una sensación de más poder viene con un truquito que es este de hundir esto y trabarlo por dentro que fue muy utilizado en los juguetes de los 90 de hecho yo recuerdo les voy a contar una anécdota estaba en la feria hippie de acá de de la plata mi tía trabajaba ahí y vi unos pibitos que eran al parecer hijos de alguno de los de la feria y qué sé yo yo estaba jugando con ellos y tenían un muñeco que tenía el cuello que se largaba creo que era de Motu y yo me puse a jugar con sus muñecos, y le rompí el cuello a, a ese juguete. Así, es como si yo les dijera que ahora lo parto a la mitad a esto, como que pues, le arranco el cuello de repente. Y mmm, no supe qué hacer, por suerte no me vieron, así que lo que hice fue poner el muñeco adentro de la mochila de esos pibitos, y después la llené de piedras, y me fui. Eh, no sé qué en qué estaba pensando cuando puse las piedras en esa mochila, pero bueno, son esas cosas que hacemos cuando son chicos. Y que hasta el día de hoy me me la conciencia. Eh, ¿Qué más decir de este Chromium? Vamos a verlo un poco más de cerca porque tiene, la verdad, bastantes detallecitos. Pareciera que tiene más acciones de las que en realidad tiene. Como por ejemplo esto acá. Yo pensaría que se giraría o algo por el estilo, pero no, la verdad es que no hace nada. Lo mismo con esto. Esto sí se le gira. Pero no, no hace mucho. Creo que no venía con armas siquiera. Creo que simplemente... Es este diseño que... Esto venía en la serie de muñecos de Terminator, llamada Future War. Que no sé muy bien qué, era como una especie de historia alternativa, como hicieron con, con los aliens. Que agregaron aliens, el alien serpiente, el alien torito, el alien, no sé, perro, el alien garompa, lo que sea. Inventar juguetes, la verdad. Y este sería una especie de enemigo me parece bastante absurdo, me parece que una película de Terminator no, no aparecería un enemigo así tan. tan extravagante. Pero bueno, por ahora no tengo más Terminators. Pero lo que les voy a mostrar es, ya que estamos con esta movida de estas películas, tengo, además tengo una sola figura. Es este hermoso Predator. Lo muestro porque además eh, podemos hacer. Si agarramos este Schwarzenegger. Tenemos la batalla, entre la, la clásica batalla de Predator 1, ¿no? Aunque este es un, un Predator, no sé, especial, ¿viste? Esas, también hicieron variantes. Hicieron los muñecos de Predator miles que la verdad uno agradece porque están increíbles. Yo esto lo encontré en el Parque Saavedra, un, un chabón de mi edad más o menos estaba en el piso con una mantita vendiendo este muñeco y y el T800 pero la versión una versión cobriza que no la pude no tenía tanta plata para comprarlo no lo vendía extremadamente barato pero la verdad es que lo vendía a buen precio y lo vendía pobre para pagar sus cuentas cosa que dije Dale si sí, está bien no te voy a regatear tanto y lo lo compré a un precio que valió la pena viene con el casquito incluso que está increíble la sensación cuando lo pones simplemente lo apoyas ahí y se queda aferrado y también se le puede sacar el el arma está. Lo único que me falta de esta figura es el... El misil. El nivel de detalle... Es algo que a mí me sorprendió. Primero porque yo no sabía que existían estos muñecos cuando lo compré. Fue hace un par de años atrás. Y segundo porque el nivel de detalle es muy similar... Al de las figuras de McFarlane Toys. Acá vemos que es Kenner... Del... ¿Qué año es esto? A ver... 1993. Es una figura muy vieja para tener este nivel de detalle. La calidad del material es increíble Y miren lo que es esta manito, por ejemplo Toda la manito ahí abierta y venosa Está... la verdad es que está impresionante Es una de mis figuras favoritas esta Miren lo que es esto, las rastitas atrás del, del Predator, toda la armadura es una, es una figura muy buena y me encantaría tener más, la verdad Hay unos transparentes en esta colección Lamentablemente, bueno, no poseo otro más que esto Así que... Si ustedes tienen para mostrar también de esto Por favor, les pido Compartamos un poco nuestras colecciones Porque es, es un placer enorme tenerlas, ¿no? Pero también es un placer enorme verlas Y sobre todo saber que hay a ver si maníacos que son felices poseedores de estas figuras y bueno, como verán, he dejado nuevamente mi tallercito he hecho una piltrafa de tanto jugar con mis muñequitos hoy la verdad es que no hice ningún chiste porque me parece que Terminator es cosa seria, no se presta mucho al chiste incluso las versiones de Joxa están muy bien hechas y no... no tiene sentido forzar el chiste, ¿no? me parece que eso se tornaría molesto Pero algo que les podría mostrar simplemente es esta manito que tiene el Bueno, imposible de sacarlo más que esto. Este es extrañísimo. Bueno, el palito que le sale del, del puño a, a Terminator. Lo, lo último que me faltó mostrarles. Y nada, como les decía, imposible hacer chistes sobre esto. Porque están, la verdad son muy buenos. Incluso los de Yoxa. Están muy bien hechos. Y despierta una nostalgia increíble. Y bueno, siendo que ya me tendría que poner a ordenar. Los invito, las invito a que... Se suscriban al canal, si les gusta el videito, que se pongan a ver alguno de los videitos viejos. Y les comento que dentro de poco volvemos con el segmento de los jueguitos de Family, el Compendio Nostálgico. Sé que vengo diciéndolo bastante seguido, pero bueno, estuvimos preparando muchas cosas. Y se viene con todo, se viene con todo el Compendio Nostálgico. Espero que estén atentos porque estamos preparando muchísimas cosas muy divertidas para ustedes. Compartan el canal con otros coleccionistas o entusiastas como nosotros. Y que tengan la misma onda que, que el fandom del canal. Y nada, suscríbanse. Dejen sus comentarios. Y participemos de la comunidad. ¿Qué más les puedo decir? Nos vemos la próxima. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Chao.